quien allí como José, con una unción sobrenatural y el ambiente espiritual tendrá que cambiar porque Dios te va a dar la autoridad hoy para echar fuera demonios, los demonios no pueden resistir donde hay un hombre de unción, los demonios no pueden resistir donde hay una mujer llena de la unción del Señor, los demonios no pueden resistir donde hay hombres llenos de la gracia de Dios, y hoy la gracia se está derramando, hoy la unción se está derramando, hoy el perfume se está derramando, hoy la gloria está en este lugar, hoy la presencia Dios está en este lugar, la unción del Espíritu Santo está aquí para capturar tu vida El Dios de José, el más grande El Dios que está aquí, el más grande Más grande que tu problema Más grande que tu gigante más grande que tu montaña. Más grande que lo que ha dicho de ti el hombre. Más grande que tus fracasos. Más grande que tu tristeza. Más grande que tu dolor. Más grande que tu montaña. Y más grande que tu gigante que cae esta tarde. el domingo que cuando el favor de Jehová va adelante los ambientes cambian y por eso es que donde quiera que iba José los ambientes cambiaban incluso para malo para bien cuando se acercó a los hermanos el ambiente cambió para ira y para seno pero cuando lo llevan a la casa de Potifar, el ambiente cambió para prosperidad y bendición. Y la casa se llenó de una prosperidad que antes no había. Y la casa se llenó de una bendición que antes no había. Porque donde hay un hombre de unción, van a cambiar los ambientes. como la gente recibe el favor de Dios y en ese lugar Potifar dijo este muchacho tiene una unción especial este muchacho tiene algo que cambia atmósferas y le dice Potifar al esclavo hebreo toma todo lo mío y administralo toma todo lo mío y bendícelo y prospéralo. al contraste los hermanos dijeron la unción de este intimida es mejor matarlo, porque hay unciones que intimidan. Hay gente que están bendecidas que intimida, que otros se intimidan. Hay gente que están prosperada que otros se intimidan. Hay gente que hay iglesias, hay renovaciones para las naciones tan bendecidas que otros se intimidan, que el diablo se intimida. dijeron metámonos a la cisterna cancelemos el propósito de este muchacho quiero decirle a todos ustedes no creas que tú eres un bombón de menta para caerle bien a todo el mundo o lo que venden hoy un trululú o una chocolatina no, hay unciones que van a causar en otros resentimientos hay unciones que le van a causar a otros celos hay unciones que le van a causar a otros iras pero tranquilo Porque donde Dios Ha puesto su mano Aunque ellos te critiquen Aunque ellos te señalen Señor, cuánto bendicen al Señor, Pastor. Estoy en la cisterna. Ama a Jehová, amén, Pastor. Caíste en la cisterna que tenías que caer, porque el favor de Dios va adelante de la cisterna. El favor de Dios va adelante de la película que viene, no en la cisterna esperando en la cisterna en la cisterna te va a esperar alguien que te va a decir tú no, perma, tú no perteneces a la cisterna tú perteneces a un lugar de gobierno a un lugar de dominio y a un lugar de reino porque te voy a alguien alaba al rey ya el señor había movido un grupo de ismaelitas primos incluso de José los ismaelitas primos recuerda Isaac recuerda Ismael Isaac hebreos Ismael Ismaelitas de la descendencia de, de Abraham eran primos cayó porque escúcheme bien escúcheme bien en cada prueba que usted tenga en cada adversidad que le persiga a usted difícil en cada cuarto oscuro donde usted esté quiero decirle que Dios siempre va a tener una salida preparada para usted Dios va a tener una salida preparada grite conmigo salida preparada ay yo necesito gente de fe y aquí diga Salida preparada. Diga conmigo, yo de esta voy a salir. Dios entonces levantó a los ismaelitas, que eran la única gente que en ese tiempo habían creado medios de transporte para transportar gente de un lado a otro. Y antes de que José cayera una cisterna, Dios ya había preparado a ese grupo de personas. Que lo iba a sacar de la cisterna para llevarlo donde tenía que llevarlo. Lo que usted no sabía era que cuando el problema es suyo es más difícil... ...ya Dios tiene a alguien preparado que te va a bendecir. ¿Por qué me reciben aquí? Aquí están recibiendo más. Cuando, aleluya, cuando tú tenías el problema y estabas en medio de la dificultad... Dios ya ha preparado a alguien que te va a bendecir no sé si ustedes lo creen ya Dios ha preparado a alguien que te va a bendecir no sé dónde está ni cómo está pero Dios ya tiene preparado a alguien que te va a bendecir diga yo lo creo y esa palabra es mía algunos no me entienden aún allí pasaron los ismaelitas. Lo sacaron de la cisterna Se lo llevaron para Egipto Y aquí es cuando cualquiera Dice las cosas Van a seguir mal en peor Imagínense a José Lo aporrean sus hermanos El golpe emocional No es fácil cuando un hermano traiciona en la carne Yo lo viví No es fácil No es fácil A este lo traicionaron todos <ríe> lo dice. Díganlo, traicionan ¿Ah? ¿Cómo fue el golpe emocional de este muchacho? Y luego lo tiran a la cisterna Un carnal dice, esto va de mal en peor Estoy muerto, Estoy me voy a condenar a mí mismo Y luego lo van a sacar de la cisterna Pero lo van a llevar de esclavo Y cuando lo llevan a Egipto Lo paran en la línea de los esclavos Estaba en la línea de esclavos, no en la línea de los gobernadores, no en la línea de los ganadores, no en la línea de los triunfadores de la vida, no en la línea de los intelectuales, no en la línea de los preparados, no en la línea de los más aplaudidos, no, en una línea de esclavos. Y de repente allí llegaban adinerados, magnates, hombres de dinero. Y hay un José cabizbajo en la línea de esclavo, Porque a veces estamos diciendo amén a muchas cosas, pero estamos cabizbajos. A veces decimos amén por fe a mucha palabra, pero estamos como José en la línea del proceso que cabizbajos. Estamos como tristes aquí. José pudo estar confundido Incluso allí Cabizbajo Porque a veces las cosas No salen con facilidad en la vida Y yo lo entiendo Y a veces usted piensa Que nada va a cambiar en su vida Por la confusión que está viviendo Por las traiciones tal vez Que duelen Y de hecho en 18 años De conocer tantas historias y cosas He aprendido en mi propia vivencia de vida que hay problemas que confunden. Escuchó lo que dije, hay problemas que confunden. Y hay, hay cosas que tú te llegas a preguntar, Señor, no entiendo nada. ¿Cómo tú vas a hacer con estas cosas? No entiendo. ¿Por qué hemos tenido que atravesar por estas cosas? Preguntamos. ¿Por qué yo he tenido que pasar por este dolor? ¿Por qué vivir esta crisis? ¿Por qué yo he tenido que pasar por este trago amargo este año? ¿Por qué, Señor, la situación tan dolorosa en mi alma, en mi emoción, con mi familia, con mi hijo, con mi esposa, con mi novio, con mi novia, lo que sucedió? Y estamos en la línea, confundidos, Cabibabo, y no tenemos ni media idea de lo que va a pasar con nosotros. Pero cuando alguien entiende que a pesar de toda la confusión, una mano de un gigante está sobre ti. La mano de un poderoso gigante está sobre ti. ¿Cuánto sienten la unción de Dios esta tarde? ¿Cuánto sienten la unción del Espíritu Santo? ¿Cuánto sienten que la atmósfera está cambiando? Cuando yo entiendo el favor de Dios Aunque esté cabizbajo En la línea de esclavos Hambriento Maloliente y confuso Dios va a usar a un potifar. Dios va a inclinar el corazón de un potifar hacia ti. Dios usó en su historia mucho impío. César Augusto lo hizo en la época de Jesús incluso lo usó. es eso? Dios puede usar a cualquiera en esa línea. Y lo que yo sé y porque sé y lo sé, en mi espíritu lo siento, es que en esa línea de confusión Dios va a colocar en alguien el favor, el sentir Para señalarte, para escogerte, para proyectarte, para reanimarte Para darte nuevos sueños, para decirte Esto apenas comienza El proceso, aleluya, va adelante Pero mi mano de poder se ha adelantado El favor de Dios se ha escritos o mejor Dios tiene propósitos escritos sobre alguien a ver cómo lo creen allá lo creen allá lo creen allá lo creen allá usted también lo cree usted también lo cree usted también lo cree todo lo cree escúchame bien estoy hablando de tenián cuando Dios tiene planes escritos sobre alguien, con su misma pluma lo creció, lo hizo, lo escribió. Escúchame Los hombres van a identificar en ti la presencia de Dios, los hombres van a identificar en ti la unción que posee, los hombres van a identificar en ti la grandeza que tiene, los hombres van a identificar en ti el poder y la unción y la autoridad que Dios te ha dado tarde que temprano, alguien tendrá que ver que tú no estás aquí perdiendo el tiempo, alguien tendrá que ver la grandeza de Dios en tu vida. La mano de Dios marca la diferencia De entre todas las líneas había uno Los otros eran impíos, maldiciendo Y este muchacho estaba acá abajo Triste pero confiando Tal vez confundido pero esperando en Dios Viviendo momentos de confusión pero esperando Los otros estaban desesperados maldiciendo Y este muchacho está tranquilo esperando Porque hay que saber esperar pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó la voz de mis ruegos y me sacó a lugares espaciosos y me sacó a lugares abundantes a veces hay que esperar en paciencia pero llega porque llega la oportunidad de Dios si renovación supiera me entendiera hoy si esta iglesia supiera el tiempo que estamos viviendo aquí y en el mundo entero me entendieran el momento que está viviendo esta organización el momento que están viviendo ustedes que están aquí en esta iglesia el momento el favor de Dios que está sobre esta iglesia la mano de Dios que está sobre esta iglesia, sobre este pueblo sobre nuestros líderes nacionales e internacionales si la gente supiera que a Dios le ha placido levantar una raza pequeña detrás de usted hay un tesoro en esa vasija de barro hay tesoros en esa vasija imperfecta hay tesoros. en esa vasija deteriorada hay tesoros en esa vasija que parece que se desgasta, hay tesoros, hay tesoros, hay tesoros en esa vasija de barro, hay un tesoro extraordinario, extraordinario, extraordinario, extraordinario. Alguien diga, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo aunque. Aleluya. Que han dicho que no. Aunque hayan dicho que no, aunque hayan dicho que no, que la vasija no sirve, será que la vasija no servirá, pero dentro hay un tesoro escondido de parte de Dios. Y lo siento muy, muy de adentro, que vienen tiempos donde verás la unción, Cambiará la atmósfera de tu casa. Tal vez es seca. Tal vez es difícil, hostil. Pero aquí hay una unción que se está derramando. Y sobre muchos de ustedes, vos Dios va a derramar la unción que va a cambiar atmósferas. Ay, que me lo entendiera alto. Esa casa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 en sus ojos entonces.